El curso de saberes digitales para docentes es resultado de un arduo trabajo y de una larga investigación con diversos actores educativos de los niveles básico a superior, en la que a través de métodos cuantitativos y cualitativos hemos construido una propuesta de perfil tecnológico general de los docentes, sin dejar de considerar las diferencias tanto disciplinarias como del nivel educativo en el que trabajan maestros y maestras. El curso masivo abierto y en línea de saberes digitales para docentes es el primer nivel de una serie de cursos para el fortalecimiento del grado de aportación tecnológica del magisterio. En este nivel, buscamos habilitar tecnológicamente a los docentes frente a grupo en el manejo de dispositivos digitales, archivos y programas especializados para la docencia. Además, en el manejo de texto, datos, fotos, audio y video. Por considerar que la interacción en entornos digitales también es importante, hemos dedicado para este nivel espacio para la comunicación, la colaboración y la socialización en el entorno digital, así como a lo relativo a la ciudadanía y la literacidad digital. La estructura del curso está compuesta por 10 capítulos de corta duración que buscan habilitar a los docentes en el uso de la tecnología digital para sus labores académicas. Cada uno de los capítulos está basado en un saber digital y requiere para su acreditación de un par de horas de trabajo. El MOOC completo tiene una duración de cinco semanas. Los invitamos a registrarse a este curso, a revisar los recursos y actividades que hemos diseñado para usted, y a hacer uso de las herramientas de la plataforma para la gestión de su aprendizaje.